¡200 suscriptores. Oh my god. Bro, de verdad, cuando vi los 200 suscriptores en mi en mi página, fue como, what? 200 suscriptores. Aparte la canción que no se se llama Loving Freed! es un remix de Spice es son Levi. Es muy bueno el video. Bueno, pero diciendo... cuando vi el contador de los suscriptores, de verdad me sorprendí porque wow, eran 200 suscriptores. Yo no hice nada como para llegar a ese valor Pero bueno, llegué, ¿qué vamos a hacer hoy día? Vamos a hacer un banner nuevo para el canal Obviamente es un video grabado, no ha habido, así que Vamos a empezar con el stream, ya escuchamos ya Obviamente vamos a seguir moviendo los otros pero Vamos a empezar acá Vamos a hacer un banner a tiempo, porque no a más complicado To make you Por You and I se ve bien se ve bien pero el efecto de pantalla lo voy a poner un poquito más eh, más notable 40 píxeles y eh, bien. ahora le voy a dar un pequeño toquecito de mi de, de resplandor ya All right.